Muy buenas tardes, nuevamente aquí, en nuestra sesión 12, video 1, hoy jueves. Una tarde algo sombría por acá, no sé por allá cómo estarán ustedes. Solo deseo que estén muy bien y con mucho ánimo para esta nueva sesión de taller creación poética de Casa Gonzalo Rojas. Estoy muy contenta, no porque se termine este, este taller hoy, hoy día, sino por el tema que nos convoca. Cuerpo y escritura. Cuerpo y escritura. ¿Y qué será eso? Dirán ustedes. Y yo, bueno, tendré que decirles que hay dos exponentes mujeres cuyos trabajos tratan sobre cuerpo y escritura. Una es nuestra Diamela El Tid, una excelente narradora novelista chilena que empezó en los años 80 a hablarnos de lo que es la escritura y el cuerpo, con su novela lumpérica una gran novela de no... No es muy fácil de digerir y yo creo que la habré leído una, dos o tres veces. Pero es una excelente escritora y creo haberse los comentado en sesiones anteriores. No lo olviden Vamos hoy día a ver tres puntos de vista sobre el cuerpo y escritura. Uno es una entrevista de una periodista a Diamela El eh, para una revista en México. Otra es una teórica, y en realidad la tercera es una teórica investigadora, y la tercera también es una teórica investigadora de la Universidad de París. Ellas nos explican en un lenguaje que no es muy sencillo, pero que yo trataré de hacerlo sencillo para poder comprender la dimensión de esta temática tan interesante y tan re relevante para las mujeres que somos escritoras. Valeria Villalobos nos dice que Diamela Eltit sostiene que la escritura no llegó al mundo para hacer literatura. Por lo tanto, hacer de la literatura una estética es un trabajo. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer nosotros. O nosotras, como escritores y escritoras. Es una producción de deseo que bien podría desafiar el deseo que persiguen las hegemonías. Como lo es quebrar las lógicas burocráticas para usar las palabras que usó Detalladamente diamela el TIP, razón por la que por decisión propia del TIP, ¿se entiende? Vive ella lejos de la lógica del mercado editorial y paga un costo el de no vivir de lo que escribe. Fíjense ustedes que manifiesta que su primera novela, Lumpérica, se escribió con un sensor imaginario. Tomó cuerpo y luego pasó ante los ojos de un sensor de carne y hueso y fue publicada en tiempos difíciles de la dictadura. Ella vivió en dictadura. Por lo, por lo tanto, los códigos que ella utilizó en democracia tuvo que reaprender nuevos códigos, porque los códigos de la democracia ya no le servían para escribir. Y es muy Interesante ver que la literatura sigue en pie, más allá de una u otra condición externa. La escritura dice, es un objeto de pensamiento sobre lo real, sobre el acto de vivir y el acto de morir. Diamela dice, y estas son palabras textuales, para mí es importante establecer la escritura como cuerpo, darle una perspectiva en la cual se logren hacer asociaciones que puedan quebrar las lógicas burocráticas. Porque como bien... Se ha dicho anteriormente, la escritura no llegó para hacer literatura. La letra vino para establecer cuestiones jurídicas o afianzar pactos burocráticos. Agrega, siempre pienso en cómo trabajar estéticamente esa letra que no vino pensada para la estética. Y no olvidar nunca que es un soporte, pero también un fin. No es solo que sostiene un relato determinado, sino que es un relato en sí mismo. Para mí, nos dice Diamela el Tit la escritura sigue siendo un desafío inacabable. Sigo entrando en lo literario. Yo no voy saliendo. Mi pregunta es, ¿cómo encontrar un nuevo destello en la letra? Pienso el cuerpo como ficción. Porque el cuerpo es una ficción con un sitio discursivo. Nuestros cuerpos son espacio discursivo. Los discursos se dejan caer de manera incesante, en forma constante. Por tanto, cada época genera un cuerpo distinto. Cada época produce un cuerpo. Es así como tenemos que reaprender nuevos códigos en cada época y en cada situación política en que vivamos. Reafirma Diamela que para ella es muy interesante elaborar cuerpos. Nunca puedo elaborar cuerpos enteros. Siempre construyo por pedazos no he podido construir un cuerpo completo me gustaría hacerlo pero no es posible tengo noción de un cuerpo escurridizo un cuerpo más como una probabilidad que una realidad así es que nunca ha pretendido agotar la escritura sobre el cuerpo. Y entiendo la escritura políticamente, no en el sentido de partido político, sino me interesa tener una política con la letra, pensarla como un campo fundamentalmente de deseo por el placer y el trabajo. Siento también, nos dice, Pensar la escritura como un espacio de libertad. Y frente a eso, establecí una política, una distancia con ciertos poderes, aunque poder está en todas partes. Distancia con el Estado y el mercado como producción. El mercado, nos dice, produce literatura, para producirse como mercado de literatura. La literatura en ese mercado es lo menos importante, porque el mercado lo que produce es mercado. Entonces, agrega también, no tengo rituales con lo literario, no tengo sitio sagrado para mi trabajo. Escribo cuándo, dónde y cómo puedo. Esa es Diamela El Tito. Una teórica investigadora, ¿cierto? Escribió un artículo que hay que comentarlo, sí o sí, en esta ocasión. María del Carmen Castañeda dice, el ser humano es el ser que habla, pero que habla de distintas maneras. Reflexionar en, desde, por y sobre el cuerpo, ha sido siempre un ejercicio perturbador y subversivo, que desafía y confronta con sus raíces, con sus creencias, y con sus fantasmas el cuerpo texto construido socialmente archivo orgánico de la historia de la humanidad se convierte en código en inventario y recopilación de infinidad de mensajes que se traducen en señales palabras y gestos. Así nos adentramos en este tema muy relevante para la escritura femenina. La intención de descorporizar la vida ha impactado en la literatura, ya que desde siempre la literatura se ha materializado a través de los cuerpos sepamos que no existen ficciones sin cuerpo. No hay textos que puedan describir a los personajes sin rasgos humanos. El cuerpo es el soporte de la literatura. Y la literatura es, por lo tanto, la prolongación, la representación de los cuerpos. Veamos. ¿Qué más nos dice? La enfermedad, el sufrimiento, el dolor, el sexo, el placer, la belleza, la vejez y la búsqueda de la eterna juventud han convertido el cuerpo en un ámbito en el que los discursos que legitiman el perenne conflicto del ser humano se plasman pretenden consolidar verbalmente la perseverancia de la supervivencia. Pero existe una evidencia de las huellas que deja esta lucha en la memoria del lenguaje, del lenguaje que habita al cuerpo. Ese cuerpo que habla a través de la experiencia, y al que percibimos como algo más que un grupo de células, órganos y fluidos. Declarar la existencia de una creación poética del cuerpo, un cuerpo verbalizado, de un cuerpo capaz de ser interpretado, cuerpo físico, cuerpo orgánico, cuerpo emocional, cuerpo sensible, Cuerpo sintiente, cuerpo racional, cuerpo pensante, cuerpo espiritual, cuerpo psíquico, místico, energético, etérico. En fin, ¿qué cuerpo? ¿Desde dónde se puede leer la noción de cuerpo? ¿Por qué existen tantas diferentes maneras de entender esta idea? ¿Por qué hemos tratado tantos años de desdeñar esta palabra en nuestros discursos? ¿Se puede ahora recomenzar su significación, su trascendencia? El cuerpo, plantea David Le Breton, que no tiene nada que ver con el Breton del surrealismo, por supuesto. Es una materia simbólica, una construcción social y cultural. Es una inagotable reserva del imaginario. ¿Se acuerdan que vimos lo que era imaginario? Bien. Las particularidades y atributos del cuerpo, como las de la literatura, están determinadas sí o sí por el contexto sociocultural. El cuerpo metaforiza lo social y lo social metaforiza el cuerpo. El cuerpo es una construcción simbólica, no una realidad en sí misma, agrega Le Breton, año 2002. En cambio, el filósofo francés Jean-Luc Nancy concibe el cuerpo volcado hacia afuera. No tenemos un cuerpo, sino que somos un cuerpo. Y posteriormente plantea que no hay enfermedades, sino enfermos. Soy la enfermedad y la medicina. ¿Cierto? Soy la célula cancerosa y el órgano. El concepto de cuerpo de Nancy contrasta con la idea platónica del cuerpo como cárcel del alma. ¿Han escuchado eso ustedes? Sí, yo muchas veces. Él no pretende escribir sobre el cuerpo, sino que quiere escribir el cuerpo. Escribir toque el cuerpo por esencia. Al igual que los artistas que utilizan el cuerpo como lienzo, este filósofo considera que escribir el cuerpo significa hacer inscripciones sobre él, concebir una somatografía que admite y pretende que el cuerpo mismo sea leído. El cuerpo entonces... Es el ser allí y ahora. Es la verdadera manifestación de la existencia. La Escritura es la viva voz, viva del cuerpo revelada como signo mismo de la existencia. La escritura tiene su lugar en el límite. A la escritura le corresponde solo tocar al cuerpo con lo incorpóreo del sentido y de convertir entonces lo incorpóreo en tocante y el sentido en un toque. Es decir, cuando escribimos sobre el cuerpo, sobre un tema relacionado con el cuerpo, ¿qué hacemos? Lo podemos leer, lo podemos palpar, lo tocamos. ¿Cierto? Y eso es el sentido. Indudablemente. Nada pasa. Y es exactamente allí que se toca. ¿Cómo podemos definir la noción de cuerpo? La palabra cuerpo tiene muchas acepciones y connotaciones. Empecemos por explicar que cuerpo se deriva de la raíz latina corpus, que se refiere a la figura humana, principalmente al tronco. En hebreo, cuerpo se define como bazar. Carne, pasar con ese. Los judíos conciben el cuerpo como carne, como algo vivo, animado, vital, con alma. Para ellos no existe la división entre cuerpo y alma. El cuerpo es un todo indivisible. En el griego cuerpo es soma, concepto que conserva el sentido hebreo de carne. En alemán existen varias palabras que designan el concepto de cuerpo. El cuerpo material y sensible se llama Körper, es decir, el cuerpo que permite acercarnos a la realidad compleja que es el ser humano. En fin, el Drae trae más de 20 excepciones para definir sus diversos significados. En la mitología griega, el cuerpo es el vehículo de los dioses pues para mostrarse a los hombres, los dioses deben corporizarse. Así, desde la antigüedad, la literatura se materializa a través de los cuerpos. El cuerpo se concibe como espacio de escritura, en donde se registran representaciones, imágenes y metáforas que sugieren más de lo que se dice El cuerpo se manifiesta en cada sociedad En cada cultura Como el territorio fundamental De configuración de la identidad Fusión de emoción y sentimientos Escenario cultural Para la expresión de las nociones De individuo, sujeto, persona y sociedad el acto de escribir se transforma entonces en una suerte de indolencia creativa del cuerpo. Al enfrentarse ante la hoja en blanco, el escritor o la escritora se distiende y se doblega para convocar a los sentidos a manifestarse en un manantial de palabras. Escribir es renacer, es volver a tener cuerpo. El cuerpo como experiencia, pausa, extinción, una no presencia que se escribe como reflejo a través del lenguaje. La escritura no es únicamente un acontecimiento verbal, puesto que al transformar en palabra los pensamientos, acciones y pasiones nos enfrentamos ante un proceso narrativo o discursivo. En el proceso de escritura hay una frontera que delimita dos ámbitos. El cuerpo de lo, del escritor que comprende sus vivencias y su actitud ante el quehacer literario. Y el cuerpo representado en la obra, en donde el autor plasma su sensibilidad y su imaginación a través de escribir con el cuerpo, que se refleja como un raudal de muchas posibilidades de expresión. La literatura, entonces, debe ser vista como lo que Aristóteles denomina... Mímesis, como un conjunto de experiencias. Hay mímesis donde hay un hacer. Esto conlleva a un acto creativo, una acción externa, un sujeto que opera una influencia sobre un objeto. Es decir, no es una simple imitación, como decía Platón, ya que la literatura es un proceso creativo. Arraigado en un sentido de existencia Es el modo esencial del arte De la escritura Para representar a la acción humana Entonces Sabemos que la literatura no es únicamente Inspiración o simple deseo de crear Con razón a mí me molesta mucho eso ¿Cómo te inspiras tú? Yo no me inspiro, yo trabajo. Yo leo, pienso, reflexiono, medito. Eh, no me cae del cielo la inspiración. Si no leo, si no trabajo, si no estudio, no hay nada. ¿De qué podemos hablar? No queda la experiencia, pero la experiencia sola no es suficiente. Tenemos que adicionar. Conceptos, otras realidades, otros textos, otras narrativas, otros poemas, otras poéticas. Eso es lo que nos viste para escribir. No crean en la inspiración. Puede que tengamos un fugaz un instante de inspiración, pero no lo es todo. Inspiración, trabajo, trabajo, trabajo, trabajo. Se lo he dicho y se lo repito. Esto es una carrera de permanente estudio para lograr una permanente evolución en la escritura y no quedarnos con los textos que escribimos el año pasado. Nosotros como seres humanos evolucionamos. No podemos leer un texto del año pasado porque eso no me refleja, no me representa en nada. La visión, el entorno, la experiencia de hoy me representa en un texto que escribo hoy, o este año. Démosle un poco de holgura, ¿cierto? Pero jamás somos los de ayer, porque somos seres en constante cambio. Espero que lo hayan comprendido porque conozco muchas personas que se quedan con los textos antiguos y van a una lectura poética y leen los textos antiguos. ¿Y qué hizo estos dos últimos años? ¿Qué hizo estos dos últimos meses? Porque el que yo conozco o la que conozco ahora por su texto no es ella, es otra persona. Pensemos Siempre eso. La escritura es el origen. El cuerpo se hace palabra. Se escribe sobre el cuerpo para escribir desde el cuerpo. Entonces, el cuerpo es la materia a la que el artista le da vida. Pero ¿quién escribe cuando se escribe? No solo es un cuerpo el que escribe, sino que la escritura misma se convierte en cuerpo, corpus de la escritura que se somete a una categorización, clasificación, desciframiento y sujeción como el otro cuerpo, el cuerpo que escribe y que también rehuye esa sujeción. Entonces tenemos que el cuerpo se convierte en ex, espacio textual en donde se inscriben pautas de identidad, representaciones genéricas, discursos étnicos, disertaciones sexuales. Michel Foucault, otro autor que les recomiendo leer, que es maravilloso. Señala que el papel de la escritura, aunada a la lectura, constituye un cuerpo. La escritura transforma lo visto y oído en fuerzas y sangre. Escribir es revelarse, hacerse ver, presentar el propio rostro ante el otro. El cuerpo, por tanto, no es un objeto más se transmuta en texto encarnado. Ahora, ¿puede el discurso revelar la corporeidad? ¿Es posible que las palabras ostenten verdaderamente nuestras emociones? Espero sus respuestas. Damos por terminado entonces. La primera parte de esta sesión número 12, video 1, y esta sesión les recuerdo que es la última, en la que nos estaremos encontrando online o en vivo, así es que, bueno, quiero hacerlo de la forma más alegre posible, porque sin duda voy a extrañar este trabajo que me gusta, que deseo y que amo, porque... De una manera yo también crezco al entregar conocimientos, al repasarlos y asimilarlos. Nos vemos en un momento más.